Lo mal, pero tú no lo sabes disimular Toma, mami, toma, toma, mami, toma, toma, toma, toma, toma, mami, toma Llegaron las 12, lo hacemos de nuevo, me encanta sentir el roce de tu pelo Ponte encima de mí, baby, vamos a seguir que yo te quiero a ti, baby, solo a ti Llegaron las doce, lo hacemos de nuevo, me encanta sentir el roce de tu pelo Ponte encima de mi baby, vamos a seguir, que yo te quiero a ti, baby, solo a ti Llegaron las 12, lo hacemos de nuevo, me encanta sentir el roce de tu pelo Ponte encima de mi baby, vamos a seguir que yo te quiero a ti, baby, solo a ti